Hola mis amigos sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy vamos a hablar unas cuantas curiosidades de Qatar El 99.2% de sus habitantes vive en una ciudad, al estar en medio del desierto hace muy difícil la vida fuera de las ciudades, por eso casi todos los habitantes de Qatar se concentran en las ciudades especialmente en Doha, su capital, donde residen más del 80% de los habitantes del país, así que Qatar tiene la población más urbanizada del planeta. 2. Qatar tiene la población femenina más baja del mundo por porcentaje de población total, solo el 24,7% de su población es femenina, lo que significa que hay 3 hombres por cada mujer. Pero todo eso tiene una explicación muy sencilla, la población de Qatar está formada en gran parte por inmigrantes de otros países que llegan a Qatar de países más pobres para encontrar trabajo y ayudar a sus familias. La mayoría de ellos son hombres y vienen solos, de ahí la gran diferencia en la proporción. Como hemos dicho, el descubrimiento del petróleo cambió la historia del país y generó muchísimos empleos. Teniendo en cuenta la poca población que tiene, empezaron a llegar muchísimos inmigrantes de otros países de Asia para trabajar. De hecho, Qatar tiene una de las tasas de desempleo más bajas del planeta. Una de las mejores curiosidades de Qatar es que los qataríes constituyen más del 85% de la población del país. Los grupos étnicos más grandes entre inmigrantes son los árabes, un 40%, los indios, 18%, los pakistaníes, 18%, y los iraníes, 10%. Los ingresos generados a partir de las reservas de petróleo y gas natural convierten a los residentes de Qatar en los que tienen más ingresos del planeta. No es una de las curiosidades de Qatar más sorprendente, ya que todos conocíamos antes su situación. El país árabe está por encima de Macao y Luxemburgo. El gas y el petróleo representan más del 97% de las exportaciones de Qatar, de hecho el país posee la tercera mayor reserva mundial de gas natural, solo por detrás de Rusia e Irán, eso lo ha llevado a alcanzar el índice de desarrollo humano más alto de todo el mundo árabe. antes del descubrimiento del petróleo en su territorio Qatar era un país bastante pobre hasta entonces la gran parte de sus ingresos venían de la recolección de perlas esta actividad se desarrolló durante muchos siglos incluso algunos apuntan a que se llevaba a cabo desde el año 224 después de cristo durante el gobierno del imperio sasánida sin embargo cuando Japón introdujo la perla cultivada en el mercado mundial en las décadas de 1920 y 1930, la industria de la perla de Qatar sufrió un duro golpe. Pero el descubrimiento de petróleo en Qatar en 1940 fue un oasis de esperanza y ayudó a que la economía se recuperara y prosperara. Este es el hecho más sorprendente y no porque los frappés sean caros, sino porque la gasolina en Qatar es extremadamente barata. Cuesta más comprar dos frappés en Starbucks que llenar el depósito de tu carro. El precio por litro de gasolina en Qatar está sobre los 0,23 euros que vendría a ser un Qatar. Qatar es el segundo país más plano del planeta, de hecho, lo único que tiene altura allí son los rascacielos de Doha, la elevación promedio es de solo 28 metros, lo que convierte en el segundo país más plano del mundo, por detrás de las Maldivas. El pico más alto es el Kurang Abuk al-Abaul, con 103 metros de altura sobre el nivel del mar. No hay montañas ni tampoco árboles, junto a San Marino, Groenlandia y Omán. Qatar es uno de los cuatro territorios del mundo sin bosques. Aunque hay algunos árboles en jardines privados, el país registra una cobertura forestal del 0%. Sin duda, una de las curiosidades de Qatar más impactantes aunque teniendo en cuenta que se encuentra en el desierto, es fácil de comprender. Qatar es una monarquía absoluta, que ha sido gobernada por la familia Al Al-Tani desde mediados del siglo XIX. Desde entonces, el país ha adquirido enormes cantidades de arte moderno y contemporáneo, de hecho en 2013 el jeque incluso fue nombrado la persona más influyente en el mundo del arte contemporáneo, un buen ejemplo lo tenemos en el aeropuerto de Doha, seguro que habrás visto su enorme oso de la lámpara en el hall principal, esta escultura fue creada por el artista suizo Urs Fischer, al parecer costó 6,8 millones de dólares. La bandera de Qatar es blanca y grande con una división vertical dentada. De el granate representa el derramamiento de sangre en las guerras de Qatar y el blanco la paz, respecto al borde dentado de nueve puntas significa que Qatar es el noveno miembro de los emiratos reconciliados tras el trato entre Qatar y Gran Bretaña en 1916, sin embargo lo más curioso es que al principio el color dominante de la bandera era el rojo, pero con la exposición al sol se oscureció hasta el granate y finalmente se acabó adoptando este color. Si tenemos en cuenta el riesgo de sufrir desastres naturales, Qatar es el país más seguro del mundo, ya que no hay ningún país en el planeta que tenga menos posibilidades, pero no, únicamente por eso, Qatar tiene una de las tasas de homicidios más bajos del mundo, con cero homicidios intencionales por cada 100.000 personas. Los petrodólares han cambiado la apariencia de su capital, Doha, y de otras muchas partes de su territorio. Es muy fácil ver coches de lujo, centros comerciales espectaculares como el Villagio, pero sin embargo lo más sorprendente es The Pearl, Qatar. Es una isla artificial que alberga un montón de hoteles y propiedades de lujo para extranjeros. Lujo en estado puro. Cuando despegues del aeropuerto, si tienes suerte, la podrás ver desde las alturas. Una de las mejores curiosidades de Qatar es que no hay un solo río en su territorio. Solo hay un suministro de agua natural limitado y por lo tanto, no hay mucha agricultura o cultivo posible de hecho, solo el 5% de las tierras se usa para la agricultura como para las plantaciones de palmeras datileras y finalmente para acabar una de las mejores curiosidades de Qatar, no podíamos olvidarnos de, probablemente, la que más nos sorprendió, y es que Qatar es uno de los mayores propietarios en Londres. Qatar tiene más de 40 mil millones de libras esterlinas invertidos en el Reino Unido, el país posee alrededor del 95% de las acciones de The Shard, mientras que su inversión varía desde... Harrod y Chelsea Brax hasta la Villa Olímpica y una participación en Canary Wharf. Y bien amigos eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así dejen su like, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima.